Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Eh, prometo no hacer muchos más, pero en realidad los, eh, los estoy haciendo para ayudarlos a estudiar. Y ahora que estamos por entrar en el periodo de parciales, creo que amerita justamente cubrir todos los temas eh, que van para los parciales. Entonces, este video es sobre el canto 1 de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Y aquí estamos, eh, mi Divina Comedia. Y yo, solo nosotros dos, para, eh, para justamente hacer un comentario, no demasiado detallado, sino un comentario como de repaso a lo que fue trabajado en las clases con respecto al canto 1. Bien, entonces les recuerdo que venimos de un video anterior en el que trabajamos Edad Media, trabajamos Dolce Stil Novo, Trabajamos la Vita Nueva, hablamos de Beatrice, Beatriz Portinari, hablamos del concepto de alegoría. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente poner en marcha el análisis del canto primero, pero no de todo el canto primero. De hecho, el análisis ha quedado bastante reducido, pero debido al ritmo que debemos llevar en los cursos semestrales, es el ritmo que nos obliga a el plan mismo, al ritmo al que nos obliga el plan mismo. Así que. Eh, no hay que tener ningún problema al respecto, eh, los contenidos son esos, van a ser la, la introducción a la Edad Media y todo lo que ya trabajé en el video pasado. Y bueno, y esta parte de análisis del canto primero, que iremos hasta la aparición de Virgilio, nada más. Bueno, entonces, a la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una oscura selva, por haber perdido el recto sendero. Así comienza la Divina Comedia. Recordemos que en su versión original se trata de un poema, de un poema narrativo. Y que los poemas narrativos justamente están divididos en cantos. Eh, la Divina Comedia tiene 33 cantos por cantiga y tiene 3 cantigas. Así que son tres cantigas de 33, lo que hace un total de 99, más uno que es un canto que es el introductorio. Estamos trabajando con ese, con el canto 1. Entonces dice, a la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una oscura selva. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos hablado del concepto de alegoría y que no, tenemos que, leer el, que no tenemos que leer la obra en un sentido literal únicamente, sino que tenemos que leerlo como una representación, como un relato de las cosas que le fueron pasando a Dante durante su vida. Entonces, ahí ya tenemos una idea muy importante que ustedes no deberían olvidar. La Divina Comedia es una alegoría. ¿Mm? es una alegoría entonces cuando nosotros decimos alegoría decimos que es un relato que contiene más de un nivel de interpretación más de un nivel de significación eh, entonces Dante se encontraba en la mitad de la vida pero en esa frase eh, cuando dice me encontré en una oscura selva lo que nosotros vemos es que se mezcla el, el, el el sentido literal ¿m? a la mitad de la vida bueno, es que él estaba en, en un momento que consideraba la mitad de su vida que es aproximadamente los 35 años recuerden ustedes que eh, el concepto este tomado de Aristóteles concebía la vida como eh, un viaje de aproximadamente 70 años y Dante estaría en sus 35 y bueno habla, eh, habla en plural vieron porque su experiencia es ...generalizable a, la, a, la, a nuestra vida, a la vida de todos nosotros, supuestamente. Y, y eso genera también la idea de que a cualquiera de nosotros podría pasarle perderse en la vida. Y verdad perderse en una selva oscura. Ya esa selva oscura ya no representa solamente a una selva oscura... ...sino que a través del concepto de alegoría está representando otra cosa. Está representando a la vida en el pecado. ¿no? La selva oscura, esa sensación de amenaza, de misterio... De oscuridad como de lejanía a la presencia de Dios, que es, por el contrario, es luz. Recuerden esos dos polos, luz y oscuridad, Dios y Satanás, día noche, ¿no? Bueno, todo eso forma parte del imaginario de la mentalidad de la Edad Media, que ustedes tienen que conocer perfectamente porque es parte de la información introductoria. Entonces, se encontró en una selva oscura, no sabemos cómo llegó, y de hecho él ahora nos va a decir algo acerca de eso, por haber perdido el recto sendero. O sea, el sendero recto es el sendero de la salvación, el sendero de Dios, ¿no? de, la, de su religión cristiana católica. Pero él ha perdido ese sendero, ¿no? Entonces cayó en la selva oscura. Y dice, qué dura cosa es contar cómo era esta selva inhóspita, cerrada y áspera. Y yo les hablé en las clases, les hablaba de la, de la adjetivación. La adjetivación es muy importante porque nos muestra. Lo, las sensaciones que tiene este Dante personaje, recuerden que hay un Dante que es el Dante autor y un Dante que es el Dante personaje las sensaciones que nos muestra este Dante personaje reflejan las sensaciones que, se, que sintió el Dante autor ¿no? entonces en esa, en esa selva oscura que supuestamente en la que supuestamente entró Dante es en, en, en el mundo del pecado y el mundo del pecado igual que la selva oscura es inhóspita, es cerrada y áspera se sentía se sentía encerrado en el pecado, ¿no? Se sentía sentía que era un lugar al que no quería pertenecer. Era inhóspita. Inhóspita significa que es poco hospitalaria. ¿Mm? Y áspera. áspera. Ahí tenemos la sinestesia. Acuérdense de que una sinestesia es... Sinestesia. A veces se escribe con C. Eh, la sinestesia es justamente a través de una sensación, en este caso táctil, pero puede ser también de, del gusto, cuando nosotros decimos que amargo, que dulce... Bueno, referir a un significado metafórico, ¿no? A un significado que en realidad poco tiene que ver con el, con el concepto en sí mismo, ¿no? pero que nosotros asociamos culturalmente, porque que sea áspero para nosotros nos puede parecer desagradable, pero realmente para otra cultura puede ser algo agradable. Lo mismo con, con amargo, lo mismo con salado, que son, son sinestesias que usamos habitualmente. De hecho, la sinestesia no pertenece al ámbito, realmente no pertenece al ámbito de las, de las figuras literarias propiamente dichas. La sinestesia es un trastorno, un trastorno psicológico eh, que consiste en mezclar estímulos provenientes de diversos sentidos, ¿no? pero no... no no, no es que pertenezca, no es una figura literaria por derecho propio, digamos, ¿no? La tomamos nosotros como figura literaria. Entonces, qué dura cosa es contar, cómo oh, siente, se siente este, abrumado por, esa, por, por el horror de tener que contar lo mal que, que vivió ese momento de estar en esa selva inhóspita, cerrada y áspera, ¿no? Entonces ahí tenemos todo lo desagradable del pecado. Que me llena de pavor con su solo recuerdo. Bueno, solo recordar, traer de nuevo a su experiencia eh, ese, ese mundo del pecado, dice que le llena de pavor. Pavor es un horror tremendo, ¿no? Es, es, es sentirse abrumado por, por, por un temor tremendo, ¿no? Tal vez ese temor a volver a caer en el pecado, ¿no? Recuerden que el concepto de culpa para el hombre medieval es muy importante. La, los... los las personas del medioevo sentían mucha culpa por los pecados que se suponía que cometían, ¿verdad? Entonces, eh, además ellos vivían para ganar el mundo, eh, para ganar la vida de después de la muerte. O sea, según sus méritos, ellos ganaban o perdían la vida en el otro mundo, ¿no? En el paraíso. y O si no, iban a, a eternamente a ser castigados en el infierno, ¿no? Un castigo tremendo, porque es una eternidad de dolor. Bueno... Entonces ellos tenían todo ese mundo en la mente. Dante te, tiene ese mundo en la mente. Y hay que, nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Entonces, tan amarga es... Ven, hay otra vez el uso de la sinestesia. ¿sí? Amarga. Nosotros ya lo tenemos interiorizado, pero amarga otra vez nos da esa sensación de rechazo, ¿no? Tan amarga es que casi es como la muerte. O sea, la vida es estar eh, bien con Dios. La muerte es estar mal con Dios, ¿no? Por eso es casi como la muerte más al tener que hablar del bien que encontré allí empezaré diciendo las cosas que fui descubriendo bueno entonces encontró un bien no en esa selva y sobre todo cuando él logra, logra escapar de la selva y, y empieza a subir por la colina que es capaz de encontrar a Virgilio no entonces ahí ya el bien que encontré allí podría ser un adelanto nosotros le llamamos preposteración a ese a ese recurso también a veces se lo conoce con el nombre de prolepsis preposteración o prolepsis que consiste en un adelanto argumental, entonces el bien que encontró allí va a ser la figura de Virgilio, pero la figura de Virgilio personaje. Entonces, eh, Virgilio es un poeta, ¿no? un poeta muy conocido del siglo I antes de la era cristiana. Y dice: el bien que encontré allí empezaré diciendo las cosas que fui descubriendo. No podría referir cómo entré en aquel lugar. Bueno, la pérdida de la conciencia es lo que lo lleva al pecado, por eso él no puede referir lo que le ocurrió en ese, cómo llegó a ese lugar, porque él perdió la conciencia. Perder la, la razón es una manera de alejarse de Dios y caer en el pecado. Por eso él dice que no puede referir cómo llegó allí. Además de eso, es un mecanismo narrativo muy usado por Dante, el de no explicar cómo se pasa de un círculo al otro, cómo eh, él cayó en, ese, en esa selva oscura. Bueno, ¿por qué? Porque eso, eh, cuando él se veía ante esos retos narrativos, él caía en la inconsciencia para poder superar esos, esos escollos, ¿no? esas dificultades. Bueno, pero vamos a pensarlo de este modo, que él ha perdido la conciencia y por eso cayó en el pecado. Pues en el momento de abandonar la verdadera senda, me hallaba sumido totalmente en el sueño. ¿Ven? Ahí nos muestra, ¿se acuerdan aquello de cómo, cómo había creado Dios a Adán, ¿no? con el, a, eh, a Eva, perdón, a través de la inconsciencia del sueño de, de, de Adán? no, Bueno, pueden relacionarlo con eso. Eh, me hallaba sumido eh, en... perdón... Dice, me hallaba sumido totalmente en el sueño, pero apenas sube, llegado al pie de una colina. Bueno, la colina es la esperanza, la colina es la posibilidad de escapar, no de subir, de ascender un poco y salir de la selva oscura. no La colina representa esa esperanza porque arriba, acuérdense, arriba está Dios, abajo está Satanás. Satanás está en el fondo de un cono invertido ¿sí? y está en el centro de la tierra, en lugar helado, inhóspito. ¿no? Y bueno, entonces subir es escapar de Satanás. Allí mismo donde terminaba el valle, que me había afligido tanto el corazón. Miré a lo alto y vi sus hombros, la colina, ¿no? Sus hombros vestidos ya con los rayos del planeta. Es el sol, ¿no? Que guía a los demás de un lado al otro. Entonces se aplacó el temor que en el lago de mi corazón había permanecido a lo largo de aquella noche tan dolorosa. Bueno, el lago del corazón, nosotros lo podemos tomar como una metáfora, ¿no? El lago del corazón como el agua agitada y luego que el agua eh, se pone en paz, ¿no? Eh, el, el lago en realidad tiene, podría tener muchísimas interpretaciones yo lo tomo de ese modo como, como algo que representa la, la tranquilidad del corazón cuando las, alma, las aguas están en paz y cuando las aguas están en movimiento se supone que el lago del corazón tiene, eh, está agitado no y así como el náufrago y acá entro en algo que es, es importante para ustedes que es el símil del náufrago entonces vamos a ver eso porque porque yo les había mencionado a eh, les había mencionado a homero como parte de la tradición que trabaja con el con el símil no entonces yo tengo acá eh, la ilíada ¿no? el texto que ustedes se han leído por lo menos el comienzo y en el canto sexto en el canto sexto yo les marqué eh, cuando se encuentran dos guerreros, ¿no? Glauco y Diomedes, y entonces aparece un símil, para que vean que, cómo también aparecía en Homero y cómo se inserta Dante en la tradición. no. Dice, ¿por qué me interrogas? le dice un guerrero al otro. ¿Por qué me interrogas sobre el abolengo? Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo y la selva, reverdeciendo produce otras al llegar la primavera. De igual suerte una generación humana nace y otra perece. Entonces ahí ven cómo aparece un símil. ¿Y el símil qué es? Símil es una comparación eh, extendida, nada más y nada menos. Que lo que, lo que, ¿Para qué sirve? Para eh, hacer que sea más poético, digamos, eh, el texto, ¿no? para traer a la mente del lector una imagen diferente, renovando así el lenguaje poético y haciéndolo más llamativo. Y en este caso, en vez de unas hojas que se vuelan por el viento, ¿no? como, como, como las generaciones de los hombres, lo que tenemos es un náufrago. Y así como el náufrago, que con afanosa angustia, o sea que con muchísima angustia, después de haber vencido el mar y ganado la orilla, se vuelve al agua peligrosa y la contempla, así mi ánimo, fugitivo aún, se volvió a mirar de nuevo aquellos pasajes de los que nadie salió con vida. Y una vez dado algún reposo a mi cuerpo cansado, renueve mi marcha por la desierta pendiente. O sea que él mira hacia atrás, ¿no? mira hacia el pecado y siente alivio de haberse salvado. ¿Mm? Igual que un náufrago que se salvó de perecer ahogado en las aguas. Entonces, ¿qué pasa? Los términos que se relacionan son el náufrago que se ha salvado, ¿no? que ha vencido el mar como él ha vencido el pecado y ha llegado a la orilla, ha llegado a un estado de paz... Se vuelve hacia el agua, peligrosa, o sea, hacia el pecado, y la contempla. Si mi ánimo fugitivo, o sea, el náufrago es igual que su ánimo, ¿m? que su ánimo, que es su alma, ¿no? En definitiva. Eh, y dice, aquellos pasajes en los que nadie salió con vida, porque salir con vida este, del pecado es imposible para Dante. Pero él puede salir con vida, de hecho, él entra con vida al infierno y sale con vida. Eh, su su le llaman, se le llama catábasis al descenso del infierno, al infierno, es, eh, es una, una cosa que es muy, muy antinatural, digamos, ¿no? Pero le está permitido por intercesión de Beatriz, por intercesión de, de, de, de Dios mismo, ¿no? O sea, Dios se lo permite y, y bueno, entonces tenemos... Eh, dice, se vuelve al agua peligrosa y la contempla, así mi ánimo fugitivo aún se volvió... Eh, a mirar de nuevo aquellos pasajes de los que nadie salió con vida y una vez dado algún reposo a mi cuerpo cansado reanudé mi marcha por la desierta pendiente o sea que empieza a ascender de tal modo que el pie afirmado siempre estaba más abajo que el otro, yo acá les, les comentaba esta idea de, de la velocidad con la que sube por la pendiente ¿no? de la velocidad con la que él eh, como intenta mostrar la velocidad con la que intenta escapar del pecado, porque en, el, en la alegoría él está subiendo una pendiente se está subiendo una colina pero en la realidad, él está escapando del pecado con la mayor velocidad que puede, ¿no? O sea, trataba de tener una vida del todo piadosa, del todo temerosa de Dios y del todo carente de pecado. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, pero es aquí que casi al comienzo de la cuesta surgió ante mí una pantera. Bueno, entonces acá entramos en las fieras. Entonces, dice, una pantera rápida y ágil de piel manchada que no se apartaba de mí un instante y me impedía continuar el camino de tal manera que estuve a punto de volver sobre mis pasos. En la alegoría, o sea, en el relato alegórico vemos eh, las fieras, las, las famosas tres fieras de Dante. Pero esas tres fieras representan alegóricamente tres pecados que lo acuciaban. Entonces, el primero es la pantera. Entonces, el, la pantera representa a la lujuria. La pantera es la lujuria. Entonces... ¿Qué es la lujuria? Bueno, la lujuria es en realidad... ...el deseo sexual eh, descontrolado. ¿No? La lujuria es la pantera. Entonces, el deseo... ¿Qué es lo grave de, de la lujuria que hace perder el control sobre tus propios actos? ¿No? Que te hace perder el control sobre tus propios actos. Y eso es tener una vida irracional. Aguárdense de que para Dante... Eh, razón y fe no son cosas diferentes, la razón y la fe son lo mismo, o sea, eh, la razón proviene de Dios, lo contrario a la razón no es la fe, lo contrario a la razón es el pecado. ¿Mm? Entonces, la lujuria es la pantera, y la pantera es un ser, eh, es, una, es un felino, ¿no? Dice que es rápida y ágil de piel manchada, o sea que es difícil de, de escapar de ella, es rápida y es ágil. Y uno se imagina los movimientos del felino eh, como, como un rasgo de sensualidad, ¿no? Y la piel manchada, yo les hablaba de la mácula. La mácula es el pecado, la mancha del pecado. Por eso se, se dice Inmaculada Concepción de la Virgen María. Bueno, porque no tiene mancha, no tiene pecado, es inmaculada. Bueno... Entonces, dice que no se apartaba de mí un instante. Lo que está diciendo es que él se sentía lujurioso, que él sentía un deseo atroz y que ese deseo no le permitía seguir. Lo, lo bloqueaba, ¿no? Era continuamente, sentía ese deseo y lo hacía, evidentemente, para nosotros. Puede ser algo que no nos genere mucho, mucho eh, que no nos genere culpa o que asumamos de otro modo porque somos personas de... No somos personas del siglo XIII, somos personas del siglo XXI. Y ha cambiado mucho la realidad, pero para Dante la lujuria era, era un pecado y era algo que lo llenaba de culpa, lo llenaba de pesar. Entonces, eh, dice... La piel manchada por el pecado que no se apartaba a mí un instante y me impedía continuar el camino de tal manera que estuve a punto de volver sobre mis pasos. Y volver sobre sus pasos es internarse otra vez en la selva oscura. Volver a caer en el, pe en el pecado y volver a caer en ese mundo de este, de, de irracionalidad y de oscuridad eh, por el que se sentía amenazado. Acuérdense, selva cerrada, áspera, inhóspita, ¿no? Despuntaba el día y el sol, bueno, el anuncio de la luz... El sol asomaba por el horizonte acompañado de aquellas estrellas que con él estaban cuando el amor divino creó tan bellas cosas. La creación es presentada como un acto de amor y de hecho podríamos remontarnos al génesis, a la creación del hombre y de la mujer y de toda la existencia como un acto de amor. Un acto de amor al ser humano en primer término, un acto de amor al, al hombre, al hombre varón porque inicialmente se, se creó según el génesis al varón. Y luego este, ese, ese darle al, al, al hombre el señorío, el poder sobre todas las cosas, ¿no? Como un acto de amor supremo. Entonces Dante plantea la creación como un acto de amor. Y dice, y así la hora y la dulzura de la estación me inclinaba a esperar bien a la, de la pintada piel de aquella fiera. O sea que él se engañe y, y siente deseo de, de seguir con la fiera porque se ve, se ve seducido por la pantera, por la lujuria, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que Dante posiblemente se sentía un lujurioso, se sentía culpable de eso, ¿no? Sentía culpa por eso. Entonces dice, pero me llenó de pavor la aparición súbita de un león que parecía avanzar contra mí con la cabeza alta y con hambre tan rabiosa que hasta el aire le temiese. Tradicionalmente... Se dice que el león es la soberbia y avanza con ese gesto arrogante, ¿no? Con la cabeza en alto y, y bueno, y hasta el aire le teme, porque ahí lo que tenemos es una hipérbole. Vamos a poner acá eh, soberbia. Las dos veces con B, león. Y la hipérbole, ¿no? Una hipérbole es una exageración. Entonces, lo que tenemos es claramente una exageración porque el aire no puede temer, está personificado, pero además de eso, es hasta el aire le teme. Pa, es algo que es, es, es imposible que el aire tenga miedo. Bueno, pero el león es tan fiero que hasta el aire le teme. Bueno, eso es una hipérbole, es una manera de enfatizar, dar dar mayor este, mayor importancia a una sensación. ¿no? Entonces, el miedo que genera la soberbia. no Y él se sentía un soberbio también, evidentemente, en ese momento. Eh, yo les decía que, que si uno, uno considera el plan de la obra de la Divina Comedia como un plan en el que Dante organizó su época y organizó el pasado en los mundos después de la muerte, sin dudas que Dante era un, una persona soberbia, ¿no? O se, se desprende del, de la intención de, de la Divina Comedia misma, ¿no? No hace falta que, que aparezca ningún león para darse cuenta de eso. Entonces dice, y con hambre tan rabiosa que hasta el aire le temiese, de continuación una loba. Bueno, entonces dice que la codicia, no, la ambición, que en extremo demacrada parecía enchida de todos los deseos y hecho mucha gente vivir en la miseria. Tanto me asustó con el horror que salía de sus ojos que perdí la esperanza de llegar a la cima. Bueno, entonces la codicia o la ambición la loba. Entonces dice que eh, de sus ojos salía algo... Que lo, que lo hizo perder este, hasta las esperanzas, ¿no? Y las esperanzas son muy importantes. Porque la esperanza, eh, al margen de lo que dice el dicho, la esperanza mantiene vivo, ¿no? La esperanza es el último que se pierde. Mantiene vivo siempre... Eh, siempre mantiene la, la, la posibilidad de escapar, ¿no? Siempre mantiene viva la, posi la posibilidad de escapar, la posibilidad de regenerarse, la posibilidad de volver. La, eh, la posibilidad de, de no ser prisionero de, de tus pasiones, de tus miserias pero Dante dice que estuvo a punto ya con la codicia estuvo a punto de perder todas las esperanzas se sentía lujurioso, se sentía soberbio y ahora se sentía también este, codicioso ¿no? esa necesidad de tener más, eso es la codicia ¿no? la misión de, de tener, de tener, de tener entonces dice luego y como y perdió la esperanza, estaba perdiendo ya la esperanza de, de subir a la cima y salvarse. Y como ocurre a quien pone su deseo en adquirir riqueza, que cuando llega el momento de perderla llora y se entristece, ahí tenemos otro símil enorme, ¿no? Y como ocurre a quien pone su deseo en adquirir riqueza, que cuando llega el momento de perderla llora y se entristece sin que ningún pensamiento le consuele, así me ocurrió con aquella bestia intranquila que, viniendo hacia mí, me empujaba poco a poco hacia donde el sol falta. O sea, poco a poco la codicia lo va llevando otra vez hacia donde no está Dios, hacia donde el sol falta. En este caso, el sol es igual a la luz, la luz es igual a Dios. Entonces, si el sol falta, falta la luz y falta Dios. Y lo va empujando, dice, poco a poco. Y el símil dice que es un, un, es una persona eh, codiciosa, ¿no? Dice que una persona que pierde toda su riqueza. Y su riqueza es su, su, vida, su vida fuera del pecado, ¿no? Sus virtudes. Su virtud es lo que pierde Dante, ¿no? Entonces, esta bestia dice que es intranquila y que lo acosa. Viniendo hacia mí me empujaba poco a poco hacia donde el sol falta. Y mientras yo retrocedía hacia el valle, apareció ante mi vista alguien que parecía mudo por su largo silencio, gritándole al verle en aquel gran desierto. Bueno, parecía mudo por su largo silencio. Bueno, está hablando de Virgilio, ¿no? Y lo presenta lateralmente, con una, eh, de una forma, como una perífrasis, una, una manera de hablar en la que se presenta algo a través de sus características, pero no se dice quién es. De esa manera se genera se genera la expectativa con respecto a quién será que está viendo, ¿no? Y dice, eh, apareció ante mi vista, retrocía, apareció ante mi vista alguien que parecía mudo por su largo silencio, claro, su largo silencio porque Virgilio eh, había muerto hacía más de mil años, ¿no? Mil, mil y algo de años, mil cien años. Entonces es su largo silencio, gritándole al verle de aquel gran, en aquel gran desierto, apiádate de mí quien quiera que sea su sombra de hombre verdadero. Entonces me contestó, no soy hombre, pero lo he sido. Ven que eh, Virgilio no dice su nombre eh, en primera instancia y explica antes quién fue. Y hay algo que dice Virgilio que es muy curioso, que es que dice que nació en tiempos de los dioses falsos y mentirosos nació. Porque Virgilio, este Virgilio personaje, no es el Virgilio real, por supuesto. Es un Virgilio que crea Dante y lo hace, lo hace eh, decir lo que un católico Quiere que diga Virgilio, ¿no? Un católico que lo admira, que es vivir en los tiempos de los dioses falsos y mentirosos, ¿no? Pero el Dios verdadero es el Dios de los católicos, porque Virgilio vivió un siglo antes de la era cristiana, ¿no? Entonces, claro, él eh, adoraba, ya estaba en franca decadencia, ¿no? Pero adoraba supuestamente a los dioses del, del panteón, del panteón este. de los romanos, ¿no? heredado del panteón griego. Con algunos cambios. Entonces él creía en Júpiter, por ejemplo. Creía, no sé, en, en Venus. Creía en Marte. ¿no? Los nombres de los planetas, como nosotros les decimos. Entonces, este claro. Pero este Virgilio es un Virgilio que aunque no está... Eh, él no está... No ha sido... Eh, ¿Cómo es? Eh, no, no, no ha ingresado a la, a la fe católica porque no ha sido bautizado. Eh, él reconoce que estaba equivocado en vida. Que él no adoró al verdadero Dios... Entonces es un, es un Virgilio muy mejorado a la fe católica, ¿verdad? Entonces dice, fui poeta y canté aquel justo hijo de Anquises. El hijo de Anquises es eh, Eneas. Y está haciendo referencia a su obra La Eneida, que junto con la, con, con, eh, la Ilíada, ¿no? la Eneida na narra la, el viaje de Eneas cuando escapa de, de, de Troya, que, que escapa con, con su padre Anquises, con su hijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, forman una trilogía con la Divina Comedia, que nosotros eh, vemos que Dante intenta. Dante Alighieri intenta este, posicionarse en esa trilogía. Y de hecho lo hace. Porque eh, era tan gran poeta que la tradición lo reconoció como parte de esa tradición, ¿no? O sea, como parte de, de, ese, de esa herencia, de esa. de esa. Este, de ese conjunto de poetas que cantaron eh, po esos poemas enormes, ¿no? Eh, si la palabra es tradición o herencia, eh, linaje, ¿no? Eh, cuando vos tenés eh, cuando vos tenés una seidilla de poetas que van, cada uno va continuando la obra del otro, eh, en, en términos generales, ¿no? Con la Divina Comedia no es tan, no es tan claro que continúe la, la obra de Virgilio, pero sí que lo menciona y sí que lo idolatra. Con, entre Virgilio y Homero es más clara la relación. Bueno, eh, entonces dice, eh, el hijo de Anquises que llegó de Troya luego de ser incendiada la, soberba, la soberbia Ilión. Y Ilión y es Troya, ¿no? Pero ¿por qué vuelves a tan grande pena? En, en, en la Eneida, paréntesis, en la Eneida, Virgilio narra con la fundación de Roma a través de Eneas, que era un guerrero de los troyanos. O sea que habría un parentesco entre los troyanos y los romanos, pero todo en sentido mitológico. no ¿Por qué vuelves a tan grande pena? le dice Virgilio. ¿Por qué no subes al monte deleitoso que es principio y causa de toda alegría? y hasta acá vamos a llegar cuando le dice eres pues tú aquel Virgilio y lo nombra aquella fuente que derrama gran tan gran río de palabras le respondí lleno de rubor oh tu honor y luz de los demás poetas válgame al largo estudio el gran amor con que he estudiado tu libro eres mi maestro, mi autor de ti solo aprendí el bello estilo que me ha dado honor mira la bestia que me obliga a retroceder líbrame sabio famoso de su presencia que hace que mis venas y mis pulsos se entremezclan bueno Vamos a llegar hasta ahí. Él estuvo tú, el gran Virgilio. Bueno, ven que Dante parece entrar en un estado de turbación total, de emoción total, al, al, al tener enfrente a, a su mentor imaginario, que es Virgilio. Pero esa, esa emoción que él siente se debe, en realidad, al, al, al encontrar a Virgilio a través de su obra. Porque si bien en el plano alegórico, Virgilio aparece frente a Dante en el plano de la realidad, Dante está leyendo la obra de Virgilio y es ahí es que él empieza realmente a salvarse a través de Virgilio que simboliza la razón, que simboliza la fe. A pesar de que era un, un poeta pagano ¿no? que no estaba dentro de la religión, bueno, pero él simboliza la razón, la fe, la confianza, la poesía, todo lo que a Dante podía salvarlo a través del arte. Entonces le dice mi maestro, le dice, ¿no? y, y mi autor, y entonces y se, y se pone colorado. Bueno, todo eso es un reconocimiento cultural a la figura de Publio Virgilio Marón, que es el poeta romano, que va a ayudar a Dante a salir de su mundo del pecado. Bueno, hasta Virgilio, nada más. Después sigue, ¿verdad? Sigue muchísimo. Pero por ahora nos vamos a quedar ahí. Tal vez haya otros videos en otro momento en esta lista de reproducción. Recuerden que tienen que mirar la lista de reproducción para saber eh, la lista de reproducción para saber el orden de los videos. Este les va a ayudar ahora para estudiar para, para este parcial. Así que, bueno, cualquier duda, ya saben, tienen el correo electrónico. Y nos vemos en las clases. Que pasen bien.